Que establece que nosotros como policía debemos mantener el orden público, garantizando el libre ejercicio de los derechos de las personas, la convivencia pacífica, de acuerdo con la constitución y las leyes. En ese sentido nosotros nos hemos reunido con el director regional por instrucciones de nuestro director general, mayor general Ney, Andrés Bautista Montes, para trazar las instrucciones de que hay que mantener el orden público como el gobierno establece la constitución de la República. Hemos querido ser parte de la mediación y en ese aspecto hemos estado en conversaciones para ver cuál es el camino que podemos de manera viable recorrer con los convocantes. Acá ha llegado a nuestro despacho, a nuestro pueblo, el subjefe de la Policía Nacional, querido por ustedes y por el pueblo, por su trabajo que hizo por acá, don Elio Pérez Sánchez, y pues ha estado pasando revistas, chequeando de que haya orden y que lo más importante que todo eh, permanezca verdad en el tiempo y en el espacio, sin, sin novedades que no sean las que democráticamente la Constitución eh, pues, nos estipula. Por lo que nosotros estamos también, repito, en el camino de, de dialogar eh, con todos los eh, ciudadanos eh, convocantes porque entendemos eh, que la sociedad debe de seguir en su trabajo, en su desarrollo ellos pues en el interés de sus reivindicaciones que son también parte de todos eh, han estado buscando eh, que haya un diálogo y nos hemos comunicado hace un ratito con Raúl Monegro quien nos manifestó que no tiene inconveniente en hacer una reunión eh, con alguna autoridad nacional para nosotros ir en el desarrollo buscando alternativas para que detengan este proceso huelgario y que la dinámica continúe. La